<Anytents> galaxies, el sé que quedó sin estrellas y te va Si lo el otro día ya no te acordás Lo hicimos sin palo de Ya, si te vas va, eh, ¿Qué pasó? quedó atrás, atrás. Lado, Si lo hicimos lo repetimos Baby Baby No sé, quedo sin estrella Si no estás acá En el espejo no me veo Baby si no estás acá Esta noche que estuvimos Ya no me importa nada na. na. Ya no me importa nada Ya no me importa nada na, na. Tomo, boto, y Yo me vuelvo loco, no, no, tengo razón, dice mi cabeza, como me leo, me sacaste toda la lápiz, la toda la el Se vuelve loca Cuando lo hicimos, baby te vuelve loca Y nos pedíamos la boca En la boca Se vuelve loca Se desenfoca Se quita la ropa La G neutra